¡Wow! ¡Esto es brujería de la más alta calidad! Hola, soy Diana. Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Continuando en línea con mi último video, hoy estaré realizando otro diseño de uñas decoradas utilizando estas cintas adhesivas de Nail Art. En este canal les he compartido primeras impresiones y me he retado a perderle el miedo a muchos productos. Espero contagiarles un poco mi espíritu aventurero en este mundo de las uñas decoradas. Para el diseño de hoy, comenzaremos como es costumbre con una capa de base coat para proteger nuestras uñas naturales. Como se acerca el verano, decidí usar un color amarillo Veraniego. Este es un esmalte de Yves Rocher Espero haberlo dicho bien Me gustan muchísimo pues no necesitan muchas capas Están muy bien de precio Y son productos con activos de origen vegetal Buscando ofrecer fórmulas un poco más naturales Ah, ¿Pensaron que se lo iban a perder? No, no, no Aplicaré el esmalte amarillo sobre todas las uñas, exceptuando la del dedo anular. En el dedo anular aplicaré este color gris. Es un esmalte de Kiko que tengo hace mucho tiempo, pero como se puede notar por la forma de la botella, es viejo. Decidí aplicar una segunda capa en todas las uñas para asegurarme tener cobertura homogénea y por costumbre. Aproveché mientras se secaban los esmaltes para retirar con una brocha impregnada de acetona el exceso de esmalte que dejé sobre la piel mientras me pintaba las uñas. Luego, dejé secar por completo los esmaltes antes de disponer la cinta. El siguiente paso es disponer la cinta directamente sobre la uña y luego pasar el esmalte. Lo ideal sería tener un color claro de fondo y encima dibujar el color oscuro, pues normalmente es más difícil que los claros pigmenten sobre oscuro como es este caso. Sin embargo, no quería que mi uña de acento, se dice así, accent nail, bueno, no quería que el dedo anular fuera demasiado oscuro. Ahora rápidamente vamos a retirar la cinta de nail art. Yo me ayudé unas pinzas para no cometer ningún desastre. ¡Wow! ¡Qué bonito! Para proteger los colores apliqué una capa de top coat. Este es el resultado final. ¿Quién se anima a usar cintas adhesivas para uñas? En el próximo video mostraré el producto que utilicé para conseguir ese precioso efecto espejo del inicio. No se pueden perder el siguiente video, así que adelante, rompan el botón de me gusta y suscríbanse a mi canal si no quieren perderse lo que traiga entre manos. ¡Chao, chao!